Hola, soy Claudio. Eh, seguimos en este video con el tema de adaptar textos a un trayecto. ¿Por qué seguimos? Porque hay otra cosita, para ser más precisos, que tenemos para mostrar. Acá tenemos un, un texto, ¿sí? Y el texto que teníamos y una curva. ¿tá? Una curva vecina. Entonces, ya vimos que si nosotros eh, eh, al al objeto que tenemos seleccionado lo convertimos a trayecto, ya el texto pierde la posibilidad de ser editado. ¿sí? Ser editado es poder agregarle, qué sé yo, espacios o lo que sea. ¿tá? Si nosotros adaptamos el texto a una curva, le vamos, vamos a texto, poner en trayecto, lo pone en trayecto. Ahora, ¿qué pasa? Yo todavía no, no lo convertí y capaz que no lo voy a convertir a trayecto. No sé, depende. Pero fíjense que yo puedo, de vuelta, ir a la herramienta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que acá hay un montón de opciones cuando seleccionamos la herramienta de texto? Hay un montón de opciones para, eh, para manejar eh, el espacio entre las letras, el espacio entre las palabras... Eh, si lo queremos más arriba o más abajo, bueno, nosotros podemos, por ejemplo, acá la U y la T de Chubut quedó muy pegadita, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, bueno, yo quiero que estas dos se separen. Muy lento... Y le voy a dar uno, le voy a dar dos de separación. Todo seleccionado, le pongo dos. Tenemos menos paciencia. Y ahí ya quedó más separado. Quiero separarlo más. La B también la quiero separar más. Entonces le voy a dar 5. Entonces ya te, acá se me fue la mano con la UP y la U, pero bueno, ya los tengo separados y más o menos proporcionales. ¿sí? Yo podría también la C de Chubut, voy acá, elijo rotar y le puedo decir que lo rote, qué sé yo, 15 grados a la, en sentido de reloj. O, al revés, que lo rote 30 grados al revés. Entonces queda derechita. Y todo el resto de la palabra continúa la, el trayecto. O sea, puedo jugar con estas opciones eh, y adaptar el texto para que quede más bonito. ¿Mm? También, supongamos que yo quiero que... Me quedó... vamos a sacar esta C, tosida. Ahí está. Supongamos que me quedó eh, muy, muy para la derecha. Yo lo quería más en el medio. Bueno, entonces simplemente le doy espacios y se va, va como un trencito sobre las montañas este, hasta que lo centramos ahí. Otra opción es, esto lo saco, escribo de vuelta, Lago Pueblo Chubut. Y antes de adaptarlo al, a la curva, le digo que lo quiero orientado hacia la derecha. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero es un recuadrito, no se nota nada. No, pero fíjense ahora. Yo le voy a dar con Shift, selecciono las dos cosas, le digo texto, poner en trayecto, y ahora lo puso a la derecha. ¿Sí? O sea, recuerden, antes de... Eh, adaptarlo al texto tengo que eh, tengo que decirle si lo quiero a la derecha, lo quiero centrado, por ejemplo, me voy para atrás, ¿sí? me voy con la herramienta de texto, me paro en alguna parte y le digo lo quiero centradito. Bien, entonces ahora con Shift selecciono las dos cosas: texto, poner en trayecto. Y ahora se pone justo en el medio, para no tener que andar dándole espacios acá para, y a ojo ver si quedó en el medio. ¿Ah? Esa es otra cosa que se puede hacer con el tema de los textos. Eh, paramos el video y seguimos en otro.